De modo simple, educación virtual es un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías digitales. Básicamente, Internet. Esa es la educación, la educación virtual. Dentro de esa definición amplia, eh, caben formas y experiencias diferenciadas. La, más, eh, la diferencia más eh, importante es cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace totalmente por medios digitales, es decir, el 100% del tiempo, o cuando hay un porcentaje del tiempo que se hace de manera presencial y la otra se hace por medio de, de manera virtual. La primera sería el e-learning tradicional, la segunda, utilizando la misma terminología, sería el blended learning, es decir, la educación semipresencial, híbrida, compuesta, etcétera. En la UAMAS Capozalco, desde un inicio, tuvimos claro que nuestro modelo de educación virtual iba a ser el blended learning. ¿Por qué? Pues porque no teníamos la institucionalidad, las reglas, ni las condiciones para empezar un proceso de e-learning 100%. Tampoco teníamos el interés de hacerlo así. Nuestro objetivo inicial, cuando empezamos con la educación virtual, y sigue siendo el mismo, es elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se eleva? Con nuevas experiencias. Mejorar la experiencia del alumno y la experiencia del docente con la mira de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad. Eso es la razón por la cual utilizamos el blended learning como forma específica de educación virtual en la, en la UAM Azcapotzalco. Para definir qué es educación virtual, yo prefiero utilizar los conceptos que acuñó eh, Manuel Castells para definir la cultura de la virtualidad real, quien utilizó lo que él llama los cimientos materiales de esta eh, cultura, y para eso hace uso de dos elementos, de dos cimientos. Uno es el espacio de los flujos, y para definirlo, primero hay que entender el concepto de espacio, el espacio es el elemento organizador del tiempo. Utiliza las barreras físicas eh, para organizar las tareas, las actividades sociales. Y en el contexto de la sociedad red, el espacio de los flujos, pues es un espacio no físico, pero que sí agrupa a las actividades que pasan en la red a las actividades que pasan de manera eh, digital, virtual, en términos de la comunicación, de la información. Asimismo utiliza el concepto de tiempo, pero no habla de un tiempo absoluto, un tiempo biológico, un tiempo irreversible, sino de un tiempo eh, atemporal, un tiempo que cobra sentido cuando sucede en la sociedad red. De esta manera, con una eh, definición de estos constructos sociales de espacio y tiempo, Castells define en sus términos eh, el espacio de los flujos y el tiempo atemporal como los dos cimientos materiales de la eh, virtualidad real. En este sentido, nosotros entendemos a la educación virtual como una modalidad educativa en la que los estudiantes, los profesores, eh, utilizan un soporte virtual, un espacio virtual donde suceden estas transacciones, este eh, intercambio de ideas, en general de información, eh, y a los tiempos o al tiempo, en el ritmo eh, propio de una sociedad red. Mira, la, la modalidad virtual fue una estrategia muy bien discutida a principios del año 2000, en la que necesitábamos eh, apoyar profesionales que estaban en distintos lugares de América Latina, en distintos países, al frente de proyectos de desarrollo rural que no podían eh, moverse en a Costa Rica o a otras universidades de sus respectivos países a estudiar eh, desarrollo rural para comprender, por ejemplo, construcción de políticas públicas, eh, analizar distintos enfoques de participación, procesos de gobernanza, temas de sostenibilidad ambiental, y eh, entonces se buscaba una opción. La opción era un programa de educación virtual, donde ellos, desde sus oficinas, y muchas veces con apoyo de equipo de sus oficinas, podían interactuar tres, cuatro horas al día en estos programas sin tener que pagar los costos de transporte, sin tener que ir al país, sin tener que moverse mucho y eh, ser más eficiente en el uso del tiempo. Pero entonces para eso utilizamos plataformas, empezamos con First Class, luego con Cibeduc, hoy día tenemos Moodle, y dentro de Moodle utilizamos distintos foros, chats, eh, utilizamos videos, utilizamos otras herramientas como Wikis, usamos eh, creación de páginas web, etcétera, Con el fin de eh, instalar ahí materiales que les permitan a los estudiantes en el menor tiempo posible eh, aprender metodologías, aprender teoría, eh, aprender construcción de enfoques a partir del conocimiento y de las experiencias locales que eh, van ocurriendo en sus países, en América Latina, Etcétera. Al fin y al cabo ya, diríamos lo que buscamos es la construcción de una comunidad de conocimiento sobre desarrollo rural apoyados en tecnologías eh, de educación virtual.